viendo este video y te piensen otra vez. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo soy Hanna, tu coreana favorita, y bueno, si no me conoces y si estás aquí por primera vez, yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español, así sobre la belleza, cultura coreana y muchos más. El día de hoy no me encuentro sola, estoy con un invitado muy muy especial Hace unos días yo les he pedido que me dejaran algunas preguntas sobre Corea Porque sé que muchos de ustedes tienen el interés sobre la cultura coreana Quieren venir o vivir en Corea del Sur Así que el día de hoy junto a mi invitado especial Vamos a estar resolviendo todas sus preguntas y todas sus dudas Entonces... ¿Invitado? Ya sí. Con cuidado por favor ¡Hola, amigos! Hanna. Hola. Hola, ¿cómo estás, Hanna? Muchas gracias por venir aquí a mi canal. Bueno, preséntate, por favor, para los que no te conocen. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el coreano de Corea, de regreso aquí con Hanna. Mi de... coreano favorita. Con Hanna, muchas gracias por invitarme aquí. De hecho, me quedé dos horas ahí escondido. Ya me quería salir, pero gracias por sacarme aquí. Yo ya llevo 20 años, casi 20 años ya viviendo en México. Yo me fui de Corea a México en el año 2002. ¿Cuántos años tenías? ¿2002? Creo que tenía 3 años. Cuando Hannah tenía 3 años yo me fui con mis papás a México. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 10 años. O sea, ¿te llevo 7 años? Ah, 7 años, sí, sí, sí. Nos fuimos a México y hasta ahora estamos viviendo en México. ¡Viva México! ¡Pero! ¿Nunca he ido a Perú? No, yo tampoco, nunca he ido a México. Solo estuve en el terminal 1 y 2 del aeropuerto. ¿Pero qué tal? ¿Cuál fue tu primera impresión? Me gustó mucho. ¿Sí? Lo primero que he notado es que la gente es muy cálida, son muy amables, claro. muy conversadores, me ha encantado eso. En mi caso también fue algo similar, pero fue cuando yo estaba en la secundaria. También me llevaron a Perú y al comienzo también tuve muchas dificultades. Del, idioma, del idioma sí, comida. Exacto, porque yo me fui sin saber casi nada de español. Igual no, o sea, ahí, ahí me lo aprendí, no, aprendiste. Grosería, <tose> lo primero que es, Pero aquí en tu canal no puedo decir. No, sí puedes ¿Ah, decir. Ah, sí, ¿Sí, sí puedes puedo decir. No es su contenido para mí. Wow. Ah, ok, entonces, este. Es una mamada. No, no, no, no, no, no. No es insulto, wow. no es insulto, pero no la uses. Entonces, este. ¡Wow! Una vez más, amigos, estoy muy sorprendido de Hanna porque la verdad nunca he conocido. Una sí, recién nos hemos conocido en persona. Exactamente. Pero yo no sabía que tú eras gitano peruana. Ajá. Porque, amigos, déjenme en los comentarios porque Hanna se parece totalmente con Eso es algo que me confunde mucho porque en Corea mayormente, si yo no lo digo, no saben que soy, que tengo familiares e peruanos. Exactamente. Exactamente. Lo que yo pensé. Ajá, pero en Latino, en Perú, ¿Ah? muchos me han dicho que o se piensa ah. que tengo más rasgos latinos, entonces. ¿sí? Pues cada quien otro. Lo... Sí, entonces aquí en mi celular tengo algunas preguntas que he seleccionado. Porque de hecho había un montón de preguntas. Y muchas veces te llegan. ¿no? Ya cenaste? Ah, también había, me. Me saludas. Sí. Esto sí quiero responder. Los chicos de Corea son tan lindos como en los que, <risa> ah, que da mucha risa esta pregunta me ha sorprendido recibir tantas preguntas así que muchas personas creen que los chicos de Corea son como en los que dramas guapos, todos alguien todos Pero, te contesto qué primero ¿tú? <risa> eh, primero que nada estoy muy feliz porque, porque este tú punto... no, no no no no no no no quiero decir esto. Ay, yo, pero... eso ayuda <risa> hablando de dramas canciones, que por todo eso es un boom estos días no, en sí, la Latinoamérica. Entonces por eso tienen esta curiosidad, ¿no? A ver, ¿será verdad que este güey es el mismo güey de la calle en Corea? Siempre que recibo estas preguntas Ajá. me pongo a pensar, es lo mismo que Ajá. yo diga. Vamos a hacer Luis Miguel. Claro. Pero, oh, ya comprendo. qué <risa> Ahora te puedes marchar. Ya está ahí Yo, por ejemplo, he visto la serie de Luis Miguel Soy super fan, pero no... Como que yo dijera, seguro ¿sí, si yo voy a México, voy ¿eh? a encontrar Imi no, ¿no? No. no Pero o sea, no lo vas a encontrar Alguien como él En la calle normal por algo, el drama, el drama. Exacto, novela es novela Ajá. No estén tan concentradas Por favor, en la novela ¿Y dónde está mi Imi no? ¿Dónde está <risa> mi... mi el coreano? Recibe muchos mensajes Anda, de verdad, en la calle puedes ver a mi cliente Yo tengo un episodio de... <risa> Me te da te mucha te pena te... Ah, okay. Me da mucha pena decir, pero unas chavas me acercan. En México. Oye, ay, me... Oye ¿tú eres de BTS? <risa> hubieras dicho uh. que sí, <risa> hubieras dicho <risa> que sí. O sea, no, ¿cómo crees? BTS es, es otro nivel. <risa> ¡Exactamente! <risa> ¿Cómo son las mujeres normalmente en Corea? Al momento de conquistar hacen mucho Eikyo. ¿no? Ah, Eikyo, Qué. Okay. ¿No? Conocen bastante por, especialmente por las novelas, los claro. K-dramas, ¿no? Porque en no, español no existe... No existe esa palabra, ¿no? es, es como hacer un, como un acto tierno. Uh -huh. Yo creo que es una cultura muy coreana, la palabra ello es como que una mujer normalmente acerca a su novio uh -huh. o a alguien que le gusta, de que, no sé, como que es una forma de acariciarlo y mostrar su uh -huh. interés, ¿no? Hacia el hombre. Tú opinas uh -huh. que la mayoría de las coreanas No, son... yo creo que depende... depende del... Exactamente, todo depende de cada quien. Hay mujeres que yo he conocido que pues no tienen nada de ello, tampoco son mala onda, ¿sabes? Así son, pero hay otras chavas que tienen muchísimo ello, un chingo de ello. De opa! ¿Sabes cómo diferenciar ellos? Es Opa. Oh, opa! Con mucha entonación. Una voz como, es que no sé cómo explicar, pero como de bebé, algo así, como que. No, oh, oh, oh, oh. ¿Como pájaro? Por ejemplo, a mí sí me gusta ello. A mí también. Sí. O sea, de mi punto ah. de vista, cuando veo a otra mujer que hace ello, también me parece tierno, pero... algo moderado. Exacto. O sea, no, muy tampoco. Muy Así que... Oh, oh, oh, oh, oh. <risa> Nuestra conclusión es que... De sí, cada persona Exactamente o Un poco de ello Está bien Está bien Que no sea así Tan extremo Como lo que no, no Eso sería una forma de que se escape todo. No sé por qué Últimamente hay mucha idea Así fija De Corea Pero al igual que En otros países Hay personas Así Y hay personas así que o sea, es diferentes ¿Sabes qué? Yo creo que Ahora pensándolo Es cierto que los coreanos Visten bien la verdad, ah, hacen sí. bien y como que se cuida mucho: y el piel, pelo, todo eso. Entonces, si sí se ven bien, la verdad. Aunque hay sí, coreanos sí. feos, si Pero los llevas, sí, exacto está... ah, No, no, no. Ah, limpio, o sea, si sí se bañaron después de... Ahora, cambiando el tema un poquito, por aquí vi una pregunta muy interesante. ¿Ya? ¿Cómo es la convivencia entre chavos y chavas? O sea, ¿es mal visto? O... Estudias, no tanto. está cambiando Exacto. Bastante. Pero hasta mi etapa. <risa> hasta <risa> mi época. Hasta <risa> mi época. Digamos, hace como 15 años. Tenía 15 años. Okay. Mi primera no. ¡Ay! Más que nada los adultos ¿no? eran muy estrictos sí, mente cerrada. ¿no? Exactamente. Si ven una pareja en la calle besando, como que, uy, chispas. Hey, ¿qué hacen aquí? Ajá, ajá. Pero ahora, la verdad, me sorprendió mucho de... después de haber vuelto de Latinoamérica. Hasta esos señores están besando. Ah, pues la bueno. calle. <risa> Por ejemplo, en el caso de convivencia, creo que también ahora no es algo tan mal visto porque Ajá. han aumentado personas que piensan que es mejor convivir antes de casarse. Ajá. ¿Qué opinas? Uh, uh, <risa> últimamente pienso que es también una buena opción convivir antes de casarse. Ah. No hacer ningún papel. <risa> porque así puedes conocer mejor a esa persona. Claro. Puedes conocerlo. y Porque es diferente salir eh. de sí, verte de vez en cuando y vivir juntos a ti. Exactamente. Así te... que no ¿no? sí, no piensen lo mío. A, Ahorita si están viendo este video, que piensen otra vez. Pero deja la mochila, es mía. Es que creo que hay muchas personas que piensan que los coreanos sí. generalmente son un poco más secos o fríos. Como dijo Hanna, normalmente los coreanos son más como conservados, mm. serios, como que más callados. Yo creo que en caso de, ah. por ejemplo, primera vista, cuando ah. te conoces por primera vez alguien, Ah, sí, en la primera vista así como ah, mira, te Sí, mira, nosotros, ¿no? ¿No? Nosotros. Pero yo estaba así. Ah, ¿y no? tú? ¡Hey, vino ¿Cómo estás? Me dio un zape. Me dio todo tímido. Ay, ah, no me pegues. Pero los si esto gana! ¡Me los gana! Hoy también, en el camino que veníamos aquí a grabar, ¿Yo? me trajo en una calle bien oscura, amigos, porque no había. Ajá, estamos hombre. en invierno. <risa> es normal este camino de ¡Ay, pero por aquí está miedo! Sí. O sea, ella me invitó y luego me pasa su celular. Oye, guíame, ¿no? <risa> ¿Por dónde vamos? Ay, no, no, pero no, no me muy bien. Oh, no, no está bien. bien. ¿De qué estamos hablando? A ver, que... <risa> ah, sí. Yo creo que especialmente, eso es en primera vista, uh -huh. cuando recién conoces a alguien, puedes Pensar que es un poco más fría uh -huh. esta persona o más seca. Pero una vez que te haces amigos, en Corea también puedes hacer muy buenos amigos. ¡Ah, sí! La gente es muy cálida también. Claro, por ejemplo, es la segunda vez que la veo, <risa> Desde <risa> la primera vez. <risa> Desde la primera vez que cuando grabamos para mi canal, como que... ¡Ey! Ni sabíamos que estábamos grabando. ¿No estábamos olvidando de grabar? creo que también eso en América Latina y yo he vivido también en América Latina, claro. entonces tenemos un poquito de esa... Sí, porque en México, por ejemplo, yo soy amigo de todos. Uh -huh. Hey, ¿cómo estás, señor? Hey, Vamos por una carne asada o okay? qué? Unas chelas. Unas ah, ah, chelas, exactamente. Ah, también dicen chelas. Sí, chela. Chela. Ah, chelas. Yes. Así, así, así nos convivimos Entonces como que no importa la edad eh, Tú eres mi amigo, aunque tienes 85 años Tú eres mi amiga aunque no, tienes... Por eso desde la primera vez que nos vimos Nos volvimos amigos No, pero yo con todo respeto Como pues no te conocía Es la primera vez conmigo Pero ahora pues Me veo más cómodo ¿no? <risa> Hay una idea Ah, okay. ah, sí. Está difícil porque yo he visto personas ah. que sí prefieren estar solo con coreanas uh -huh. Pero no son todos porque últimamente están Es como... más internacional Ajá, es más internacional También hay muchas parejas internacionales claro porque, Por ejemplo, mis papás también son uh -huh. uh -huh. Ahora que Corea está de moda y que dicen que quieren su coreano uh -huh. ¿sí? Mi mamá dice, yo fui pionera uh -huh. Tiempo hace ¿no? más de hace 26 años, 26 años, pero últimamente de verdad en las calles veo a muchas parejas sí, internacionales. Mucho. No es como antes, que, ay, yo nada más quiero coreano no. o coreano, pero antes no. creo que sí había un poquito de esa idea Por ejemplo, en caso de tus padres, alguna vez te dijeron que... así me habían dicho que, que... que... Pues nosotros preferimos coreano uh -huh. ¿no? pero pues ahora es como que no, pues todo bueno. depende, claro. Eso depende de verdad de cada persona. Cada persona tiene diferente gusto. Por ejemplo, yo también pienso que la nacionalidad es lo que menos importa. Sí, es la persona. La persona. Ajá. ¿Peruanas qué tal? Es muy caro vivir en Corea del Sur. Definitivamente, para esta pregunta puedo decir que sí. Yo siempre les digo a mis amigos, a mis suscriptores, de que si planean, si quieren venir a Corea, ah, eh, ahorren. Es la realidad. Porque ¿Sí? no es de que, ah, pues yo nada más voy y. Voy a ver qué pasa, ¿no? Claro. Pero no es así. ¿no? no es así, porque la verdad el costo de vida es muy alto. Y se te baja. O Salgo sea, con 500 mil pesos, ¿no? Entonces, pues no. Se se trata. La no hice nada. Cuando ya vives en Corea, desde los alimentos que son ah, muy caros. comida. La no ah, carne. Pues, aguacate. Pero no todo es malo. Como Corea tiene muy buen sistema, todo está muy bien organizado. Seguridad. Transporte. ¿no? Claro. Pues, transporte es el mejor. Mucha Experiencia en vivir en Corea, pues hay que trabajar más duro. Más? Ah, suscriban, por favor. <risa> Suscríbanse. Denle like. O sea, en Corea todos se cuidan tanto la piel, realizan su rutina de 10 pasos de skincare. Yo nada más, este, pues, me baño, ¿no? Ajá. No me te echas nada. No, si sí me he sí hecho, si me he este, tú, loción, tú, este, serum. Hay que prevenir. Exacto, hay que prevenir cualquier pelo. Entonces, apenas yo empecé así se cuidan, incluso los hombres mucho. más la piel porque desde pequeños como nos educan los, los papás te dicen tienes que lavarte la cara echarte crema pero en América Latina he notado que muchos no tienen esa costumbre exactamente y apenas como que están empezando están también, empezando también ah. con lo del skincare ah. Pero es muy importante, en verdad, sí, sí. cuidarse la piel No notas alguna diferencia después skin care Ah, sí, hay sí, sí, ¿no? sí, mucha diferencia Es un más hermoso y lo, que, <risa> <risa> <risa> lo que aprendí fue de que entre más joven, mejor Mejor <risa> empezar rápido Exactamente Yo empecé un poco tarde, pero aún estoy muy a gusto la Tarde es mejor que Exactamente Así que, por si están en Perú <risa> Pueden encontrar sus productos de skincare de mi marca en la Corea de Lima. Charanda. Es muy buena, ¡Sí! es muy buena. Nos preguntan muchísimo desde México, de Colombia, de muchos otros países y nos encantaría poder llegar a muchos más países. Sí. Pero por, por, por, el, ¿por, qué no México? Pero por el momento estamos solo en Perú. Tenemos uh -huh. un local en Lima, uh -huh. en la capital, y también hacemos envío a todo el Perú, a todo el país. Uh -huh. Y espero que muy pronto podamos llegar a muchos más países. La última pregunta es: ¿Cómo es la educación sexual en Corea? Fue sí. muy interesante porque me recordé el choque cultural que yo tuve cuando fui a Perú, que es muy diferente que en Corea. Sí. Tú estuviste aquí en primaria. Sí. ¿Recibiste alguna educación sexual? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿De verdad? Sí. A ver, ¿cómo? Sí, sí. Viste? <risa> pues... Lo explico que, no, <risa> que algo muy básico, no, porque estuve en primaria, uh -huh. entonces no me van a enseñar más cosas, ¿no? uh -huh. pero sí me, en mi escuela había una clase de como que sexualidad. Uh -huh. ¿no? Yo también me acuerdo que en primaria nos enseñaron algo súper básico y en secundaria también era algo muy básico. Que cuando llegué a Perú me quedé impactada. O sea, todos los chicos sabían demasiado, hablaban mucho sobre esos temas. O sea, al comienzo, estaban como. Como ¿no? ¿En qué momento aprendieron todo esto? Porque yo no he aprendido. Ahí noté de que tal vez la educación sexual es algo que falta un poquito en Corea. Eso sí, en Corea sí falta. Y yo creo que no solo en las escuelas, sino en la misma familia también. Ah, también, porque. Ah, sí, muchas veces como que entre familias no quieren hablar de eso. No sé por qué en Corea, como que les da pena. No sí, sé, como que. Es un tema que como. Un último... <risa> No puede... Ay, es como que, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace un bebé? No viene del cielo! ¡De la estrella! A ¡Un trae... ¡Exactamente! ¡Santa Claus te trae! No. Pero yo porque ahora sí tiene que ver un cambio. Sí, yo pienso que es muy importante primero en la familia que enseñe, Ajá. pero escuché, o sea, ahorita yo como yo no estudio ahora en Corea, no sé exactamente, pero escuché que últimamente ya empezaron a hacer clases como que más. Eh, no sé, más claro, sexuales. más intensas. No, <risa> claro. <risa> como para darles más info. Así, ah, porque al final necesitan saber. Claro, mejor que sepan para que puedan. De, evitar darle cosas. claramente Pero como que en México sí era más. Eh, ah, no, en México sí. Eh, la verdad no me acuerdo bien, pero yo creo que sí. <risa> no, pero eso no es mucho. <risa> sea, o sea, en México sí dan clases. Pero es, yo creo que es más la realidad. ah. ¡Oh, oh, oh. <risa> Así es, yo no. Sí. Bueno chicos, eso es... ¿Y lo que? Oh, no. <risa> bueno, es... <risa> Bueno chicos, esas fueron todas las preguntas. No todas, porque había muchísimas, pero las que hemos seleccionado. Espero que se hayan divertido mucho mucho con este video y muchas gracias de nuevo por... Eh, venir gracias. a este video y por haberme acompañado el día de hoy bueno, muchas gracias la verdad fue muy divertido la entrevista, de hecho es algo nuevo en mi canal siempre tragando el desmadre. si les ha gustado este video no se olviden de darle like y suscribirse aquí en mi canal si aún no lo están bueno, yo me despido aquí junto a el coreano de Corea. ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Espera, antes de que Buenas te despidas, también. Hicimos un video para su ah. canal, lo voy a dejar aquí abajo para que ustedes puedan ir a ver después de ver este video. Y cuídense mucho, los quiero. Y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Añón! ¡Gracias!